Sí, sí, probando, probando. Un, dos, tres, cuatro. <coughs> ¿Empiezo, mi amor? <risa> Hola, me llamo Juana, tengo 47 años. Soy de Casa Bermeja, España. Y tengo cáncer, tengo cáncer de colon recto, etapa 4. Os quiero dar las gracias por vuestro apoyo y por vuestras donaciones que ya habéis hecho y por estar ahí conmigo apoyándome eh, en este vídeo en este vídeo quiero hablar sobre, sobre lo, que, lo que he hecho esta semana eh, he vuelto a la quimioterapia me van a poner, me van a poner quimio bueno me han puesto ya quimioterapia para las células nuevas que me han salido para poder matarlas y, y me han puesto la pic line que es un tubito que va por aquí hasta cerca del corazón ¿vale? que se pone para poner la, para poner la quimio para que, la, para que no se me haga daño, para que no estén todo el rato pinchándome y no me hagan daño y para que no se dañen las venitas de por dentro tampoco, no se irriten. Entonces me lo dejan aquí el tubito puesto y cada vez que voy cada dos semanas pues me ponen la quimio y no me pinchan. Eh, pues voy, a, voy a, contar, vamos a explicar un poco cómo va todo lo de la quimio en este vídeo y también quiero decir que... Contaros que he perdido 5 kilos en un mes, que esto va, va súper rápido. Las células estas reverdes cancerígenas, se lo comen todo, todo lo que yo como, se lo comen ellas. Pero yo voy a ser más fuerte, voy a ser más fuerte que ellas y voy a poder con ellas. Con las que se han hecho resistentes y con las que no. Así que con vuestro apoyo y con vuestro amor lo vamos a conseguir y lo voy a conseguir. Um, uh, Aquí está, el, dejo abajo, como siempre, la, la campaña, el Crowdfunding, el go, se llama GoFundMe. Y todo lo que se recaude, lo que recaudo es para los tratamientos que, que voy a tener, que necesito. Y, y muchísimas gracias. Espero, bueno, espero que disfrutéis del vídeo y gracias por ver el vídeo, gracias por vuestro apoyo y vamos a por ello. So I'm here, waiting for my peak line, everything is right there, and now we are waiting for the ultrasound they will put in this arm, and um, let's see if they let me to record how, how they did Oh, no es tan. Huh? So now I have to do the echid rate. I did the echid rate already and they didn't let me to to break to break off. So nothing. So now they are going to finish with the pick line and I start with the chemo. ¿Y por ello? ¿Puedo tres <laughs> meses más solo? ¿Cómo no? Okay. Glucosa <ríe> y ¿qué es lo otro? Y agua, agua. para preparar las venas para poner las venas <ríe> fresquitas. Para las venas, y aquí está la quimio. pero después ya me ponen la quimio. Y así, aquí un par de horitas atrás. Ahora en okay Ok, this is the consent for the quimio. What they are giving me, no? Mm -hmm. okay. So next time, if something happens, it's my responsibility, no? <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Just to say you are yeah. yeah, okay. So that's for the Valley. this is for the Panit Mama. What is this? What is this? Yeah. This is what? What is it? This one? Yeah. It's a flash, it's glucose. Ah, glucose? Yeah. So now I'm having more glucosa because uh, the chemo is working better with the yeah. glucosa. Yeah. <laughs> I'm taking pills for the glucose. I mean, because. Uh, Anyway, when I finish this, they will give me the, the other chemo. And, I passed the day here, in the hospital. I didn't say anything. The day here, in the hospital. Total, very cold. It was very cold. Look at So, what is this? This is... This is... And clump, yeah, okay, yeah, okay. So that's your. Uh, uh huh. The <laughs> So let's go back online. Yeah. <laughs> Now I have to come back on Saturday in a couple of days to take this out. This is a pan with the kim inside. We'll will go running all these poisons in to kill the cellular cells. Come on, kill all of them! Yeah. It should be moving towards. Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. That's it. That's it, yeah. So thank you very much yeah. Ok Vámonos oh. Todas días Con estas dos días <ríe> Bueno, ahora espero a Jana Que venga a recogerme Y listo por ahí Llegué aquí a las 10 Son las 3 y media 11, 12, 1, 2, 3, 5, sí, 6, 10, 11, 12, 1, 2 y 3, 5 horitas. Bueno, no está mal. Venga, voy para casita. Han pasado 5 días desde que tuve la quimio y en estos 5 días pues, ha sido un poquito, así, un poquito duro porque me deja muy cansada, el ánimo también me lo baja bastante entonces el ánimo está así en arriba abajo y, y bueno y la verdad que me, han, me habéis mandado muchos mensajes de, de ánimo y eso la verdad que anima bastante y es muy emocional también ¿no? eso, eso me ayuda y, y bueno ahora después de cinco días empiezo a recuperarme un poco a tener un poquito más fuerza están más animada también con la quimio me están poniendo se llama folfos y pala palita o algo así um, me salen cositas en la cara, pintitas en la, en la cabeza. Y esta quimio también es sensible al frío, entonces se me ponen las manos, no puedo tocar nada frío, se me ponen las manos como congeladas. La garganta, si tomo frío, también se me congela. Y incluso la, la, la boca, si voy fuera y hace frío, me da el viento frío, se, me, oh", se queda así como un poco pilla Pero bueno, ya esos son los primeros días. Ahora ya después de cinco días ya me voy recuperando, ya se va quitando todo, y hasta que vuelvo otra vez a, a la quimio. Y, y, y eso es un poco el proceso. ¿no? Me imagino que algunos alguno de los que me estáis viendo habéis pasado por esto y sabéis lo que es, pero para aquellos que no lo sabéis lo, lo que es, pues explico, explico un poco. Y nada más, os dejo aquí abajo en la campaña del crowdfunding. Eh, los fondos que sacamos son para para los tratamientos que necesito para matar la, la, las células que se han hecho resistentes, pero vamos a poder, vamos a poder con ellas. Y, y muchas gracias, muchas gracias por, donar, por vuestras donaciones, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro amor. Y, y gracias por ver el vídeo. Y darme un like. <risa> Venga, un beso, nos vemos pronto. Adiós.